Mac o PC, Windows o Apple. ¿Qué es mejor? Esta es una discusión estúpida que no tiene fin entre los diseñadores gráficos. En realidad, un Apple o un PC hacen exactamente lo mismo. Corren prácticamente las mismas aplicaciones, a excepción de algunos casos que son exclusivas o para Apple o para Windows. De hecho, si hablamos desde el punto de vista del hardware, Ambos son iguales ya que los Mac desde el año 2006 hasta la fecha utilizan procesadores Intel los cuales funcionan bajo la arquitectura x86, que es la misma que usan los PCs. Los Apple pueden usar memoria RAM y discos duros genéricos igual a los de los PCs. Lo único que cambia entre Apple y Windows es el sistema operativo. Para algunos Mac es más estable que Windows, pero esto es tan solo un mito. Los dos sistemas operativos son excelentes y son un complemento del uno y del otro. Pero como todo en la vida es cuestión de dinero, hay que tener un buen presupuesto para hacerse a una buena máquina que corra las aplicaciones de diseño sin problema. Trabajar sobre la plataforma de Windows o la de Macintosh no le va a restar calidad al trabajo final. El hábito no hace el monje. En realidad lo que vale en el diseño gráfico son las ideas y los conceptos visuales. Ya el resto son modas que se han inventado algunos desocupados que según ellos para ser diseñador hay que tener un Apple o si no Fuji. Si trabajas sobre Windows o Macintosh no importa. Lo que importa es dejar en alto el nombre de los diseñadores gráficos.